Hola gente, aquí JM en un nuevo video Estamos aquí para informarles sobre importantes cambios que se van a estar viendo en el canal ahora mismo Como dije en comunidad, estaré mudando lo que son los gameplays a otro canal Otro canal que se dedicará solo a videojuegos, a gameplays y a todo lo que tenga que ver con el mundo de gaming eh, Pero me entró una pequeña duda, una curiosidad que dije ¿Por qué no consultarlo con mi gente, con mi audiencia? La cuestión es que quiero dejar este canal limpio Solamente dejar los remixes y blogs y otras cosas que sean importantes pero no quisiera que los gameplays viejos murieran Que los gameplays que amo, que me encantan eh, Quedaran en el olvido y que solamente los pusieran oculto y nadie... Pudiera verlo, o sea, yo quisiera que también compartir Compartirlos en el otro canal Pero de una manera en la que ustedes Lo puedan ver un poco más fresco Con una edición más nueva Hacer como una sección diferente Para subir ese tipo de videos, pero que ustedes Sepan que es reciclado, poner en el principio Una notificación que Te avise que este video viene resubido Del otro canal, pero en una sección Donde se edite todo nuevamente y que se vea más fresco. Eso es lo, todo lo que quería decir en esta parte. También hay otra noticia destacable. La cual es que pronto estaré haciendo una colaboración con otro canal de música. Y subiré la colaboración antes del remix de Gref. Ya que ya lo había hecho antes que el remix de Gref. O sea, ya estaba organizado antes. Ya. Y salió primero. Pues el remix de Gref. Todavía lo estoy haciendo. Todavía estoy en ello. Lo subiré primero. que es? Así que era para avisarles que estén atentos estos días. Activen la campanita y apoyen bastante con bastantes likes. Ya saben. Okay, what? Espero que apoyen bastante esta travesía que me voy a echar en el otro canal. Que va a ser prácticamente un video diario. Y espero que apoyen muchísimo. En la descripción estará el link para que vayan y se suscriban. Y nos vemos allá. Los amo mucho. Gracias por apoyar. Y, ah, y por los que se quedaron. Te participé del video para lo último. Gracias por apoyar con lo de Juan. No pensé que, que reaccionarían otra vez algún youtuber grande a mis videos. A mis remixes. Pero esto fue todo posible ustedes. O sea, todo lo hicieron posible fue usted Lo dije mal, pero todo lo hicieron posible ustedes. Que le compartieron el video en Twitter. O no sé dónde se lo compartieron. Pero lo logró ver. Gracias. Gracias por todo. Aquela, aquella persona que donó ¿no? De verdad. Ay, no sé. Gracias, gracias, gracias. No tengo más nada que decir. Chao.